La herramienta de selector y seleccionar selector se utiliza para gráficos en la web. A esta herramienta la vamos a encontrar ya casi al final y es la herramienta de, de selector o selección de selector. Vamos a quedarnos con la primera para explicarte lo siguiente. Voy a hacer un pequeño zoom aquí para que puedas ver bien la visualización de la herramienta. En este momento tengo presionada la herramienta de Caps Look o Blog Mayúsculas. Cambia a un puntero exacto. O se queda con la herramienta. Realmente a mí me gusta trabajar con bloc mayúsculas para poder trabajarlo súper bien. ¿Cómo funciona esto? Pues simplemente clic y arrastrar. Digamos que eh, no le tomaste muy bien la muestra. Sin soltar el mouse, presionas la barra espaciadora y te vas a mover por el documento. Perfecto, lo tienes ahí muy bien. Lo vas a soltar. Automáticamente, ¿qué es lo que ha hecho? Ha cortado toda la imagen o toda la mesa de trabajo. Tomando en cuenta que lo que vas a exportar en este momento es... Eh, la sección número 3, o sea automáticamente te ha creado varias secciones ok, una vez que tienes eso listo te vas a archivo exportar y vamos a exportar para la web de manera legal, algo muy importante que nos, nos, nos debes tener muy en cuenta en esto es el tipo de extensión aquí le vamos a colocar un jpg, te recomiendo mucho que cuando sea una imagen con fondo sea un jpg y si es una capa sea un png24 entonces, primera opción es un JPG y segundo es el tamaño del documento con el que vas a trabajar. Muy bien, entonces ya que hemos visto que este es un archivo bastante pequeño y es una extensión JPG, la extensión, damos clic en guardar, nos vamos aquí a una carpetita que ya le he creado en el escritorio y le vamos a poner imagen 1. Entonces solamente las imágenes, vamos a dar clic en guardar. Una vez que hemos dado clic en guardar, pues entonces nos va a arrojar otra vez al documento. ¿Cómo funciona la herramienta que está acá abajo? Pues simplemente lo que va a hacer es agrandar o achicar el corte que hayas hecho. Voy a hacer por ejemplo este pequeño ejemplo. Digamos que hago este corte. No me gusta, está muy grande. Ah, perfecto. Vamos con la herramienta de selección y la vamos a achicar al tamaño que sea bastante conveniente. Te felicito de todo corazón. Sigues avanzando con pie firme. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.